que tienen algún tipo de vinculación con otras violencias más invisibles y que tienen que ver también pues, como con, con estos nuevos modelos de desarrollo urbano. ¿no? Eh, conflictos y violencias que de alguna forma hacen referencia a estas pérdidas de memoria y que son consecuencia también eh, de procesos de elitización y de gentrificación que se están eh, produciendo en, en algunos lugares eh, de las centralidades de, de las ciudades, como es en el caso de eh, los barrios de Bilbao, La Vieja, San Francisco y Zavala. Y luego también, eh, sobre todo, por un lado, esta violencia invisible ¿no? que, que afecta por ese proceso de gentrificación, pero por el otro lado también hemos querido trabajar... Eh, la, la necesidad de visibilizar a la mujer en este espacio público tan masculinizado. ¿no? Por tanto, en este proyecto se dan como dos tipos de violencia. Pero bueno, también comentar que nuestro objetivo principal eh, en este proyecto no era desarrollar un proyecto que trabajase la memoria, la recuperación de la memoria en el espacio público. ¿no? Es una consecuencia de todo el proceso porque a nosotros nos gusta decir que somos diseñadores o facilitadores de procesos donde invitamos a ciudadanos, a asociaciones y a incluso a instituciones y a expertos a trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones eh, bueno, que de alguna forma pueden beneficiar ¿no? al conjunto de la, de la ciudadanía. Entonces, hoy voy a presentaros este proyecto que también... El nombre del, del proyecto tiene mucho que decir, ¿no? haciendo la calle, porque tiene también dos connotaciones. Por un lado, la necesidad de salir a la calle, la, la necesidad de estar en cota cero, la necesidad de conocer de primera mano cuáles son las realidades sociales que se dan en determinados contextos, cuáles son las violencias que se dan en, en determinados contextos. Y también, haciendo la calle, eh, significa, bueno, pues tiene esa connotación negativa vinculada al mundo de la prostitución que también está como muy relacionada con el espacio en donde hemos, en donde hemos intervenido. ¿no? Vale, como os decía, o sea, de alguna forma eh, nuestro objetivo no ha sido eh, a priori visibilizar eh, un patrimonio o una memoria, sino que ha sido consecuencia de todo un proceso de trabajo de co-creación. Y el resultado ha sido eso, visibilizar las historias ocultas de las mujeres que han habitado y que de alguna forma han construido la identidad de una parte de Bilbao. Mujeres como, como, como esta mujer, que de alguna forma trabajaba en las minas, en las minas que estaban ubicadas en Bilbao la Vieja, que trabajaban en las propias minas, pero por otro lado también cuidaban a los mineros que se enfermaban y normalmente algunas de ellas acogían en sus hogares a estos mineros, sobre todo también para poder tener otro remanente económico porque muchas de ellas eran viudas. ¿no? Entonces, no desconocemos el nombre de estas mujeres, pero hemos querido de alguna forma mostrar cuál ha sido su aportación ¿no? en este territorio. Y todo eso lo hemos desarrollado gracias a un laboratorio ciudadano. Nosotros hemos diseñado ese laboratorio. ¿Para nosotros qué es un laboratorio ciudadano? Pues es un espacio donde invitamos a un montón de gente a primero eh, definir cuáles son unos retos con el que queremos eh, trabajar, es decir, definir cuál es, hacer un diagnóstico previo de cuáles son las necesidades que a nosotros nos, ape nos apetece trabajar y luego por otro lado también buscar soluciones conjuntas. ¿no? Por eso nos gusta la idea de, de este laboratorio y en este laboratorio nosotros solemos trabajar con una serie de elementos que tienen mucho que ver con la participación de base, que tienen mucho que ver con la necesidad de encontrar espacios multiagentes, de diversidad de agentes, de conocimientos que quieren aportar, sobre todo también necesidad de que lo público y lo privado puedan converger de alguna forma en este tipo de procesos, espacios donde se da un conocimiento y un aprendizaje mutuo, espacios donde se hibridan y se mezclan capacidades y conocimientos, incluso experiencias también, procesos que tienen que ser necesariamente prolongados en el tiempo porque si no, esos proyectos no llegan a cuajar, eh, proyectos que tienen esa necesidad de ser cercanos y que sobre todo, procesos que son abiertos y que de alguna forma están también eh, tienen ese componente de experimentación. Y eso, esos, esos han sido un poco las, los elementos con los que trabajamos y esta de alguna forma es la fórmula que utilizamos en este laboratorio. ¿no? Brevemente, un poco, yo creo que para nosotros más importante que el resultado en sí ha sido el propio proceso de trabajo que hemos llevado a cabo, ¿no? porque ha habido una especie de saberes de recuperación de memorias, ¿no? de conversaciones que se han dado, que para nosotros ha sido incluso más importante que el resultado. Cuando hablamos de multiagentes, estamos hablando de una cantidad importante de, de perfiles de personas que han participado en este proyecto. ¿no? Desde la asociación de vecinos, de la coordinadora de asociaciones de vecinos, ha trabajado también la, eh, la universidad, hemos trabajado nosotros como facilitadores o diseñadores de ese proceso, incluso eh, un proyecto europeo que se llama Human Cities también ha colaborado en, esta, en, este, en este proyecto. ¿no? Pero luego también hemos incluido, hemos invitado a vecinas, agentes socioculturales del barrio, incluso a personas interesadas que no eran vecinas, y a expertos también conocedores, porque entendíamos que esa multiplicidad de agentes era lo que de alguna forma iba a enriquecer el proyecto. Incluso también artistas del barrio, galeristas del barrio, o experiencias personales y profesionales que han ido enriqueciendo este laboratorio ¿no? y luego también en un, en un último paso hemos incluido a los propietarios de esos soportes que, nos ha facil, que, que de alguna forma nos han facilitado que el resultado sea visible. Eh, una de las cosas que nos interesaba era no diseñar un proyecto desde la nada sino empezar a trabajar ya con agentes y con proyectos que se estaban gestando en el barrio. Por tanto, bueno, pues una de las cosas que hemos hecho ha sido como un trabajo de mediación importante de llamadas personales para invitar a esos agentes sociales y culturales a participar en este proceso. Por otro lado, para que todas esas personas se pudieran poner de acuerdo, pudieran hablar, pudieran elegir una, una necesidad, un reto desde donde empezar a trabajar y pudieran buscar una solución a ese proyecto, ha habido un proceso de diseño, ¿no? Hemos estado una serie de agentes, también diversos, como un poco dándole o, o permitiendo el desarrollo de esa fórmula de trabajo. Y otra de las, de, de las herramientas o de los elementos fundamentales que de alguna forma han ayudado a, a, a cimentar este proyecto ha sido que hemos trabajado con unas necesidades reales ya existentes y que de alguna forma también habían sido demandadas por, la, ...por las propias asociaciones de barrio. ¿no? En un proyecto paralelo que se desarrolla este laboratorio, una asociación de, de vecinos del barrio hace, eh, bueno, nos invita también a facilitar un, pro, un proceso donde de alguna forma diagnosticamos cuáles son aquellas necesidades urgentes que tiene... Eh, es estos tres barrios porque de alguna forma en paralelo la institución pública, el ayuntamiento, empieza de alguna forma a activar otro proyecto de renovación urbana, que es el plan comunitario, y de alguna forma la ciudadanía empieza a movilizarse para poder también transferir esas necesidades a ese nuevo plan. Nosotros trabajamos con esas necesidades como un bien, como un elemento que de alguna forma no, nutre nuestro proyecto, ¿no? Por otro lado, también hay una parte pedagógica, hay una parte de, de conocer y de inspirarnos eh, con otras experiencias que de alguna forma también nos ayudan a, a vislumbrar qué posibilidades tenemos a la hora de afrontar esos proyectos. ¿no? Entonces, bueno, pues. Eh, invitamos a una serie de expertos a que nos hablen sobre urbanismo ciudadano, sobre experi pequeñas experiencias que intentan mejorar eh, los entornos en los que habitan eh, vecinos y vecinas de, de, de determinados municipios. Hablamos con expertos también del ámbito de la cultura, de la cultura transformadora, aquella que utiliza la cultura como una herramienta en sí que favorece procesos de mejora. Incluso también Invitamos a artistas y a expertos en arte a que, a que nos hablen de experiencias donde eh, el arte de alguna forma también ha sido eh, facilitador eh, y, y un elemento que de alguna forma ha, ha servido para, para mejorar comunidades. ¿no? Pero claro, todo esto a través de un proceso de experimentación. Es decir, desde, desde un origen no, no sabíamos exactamente qué es lo que iba a suceder en, todo, en toda esta experiencia. ¿no? Entonces nos ponemos a trabajar y empezamos de alguna forma a detectar cuáles son esas necesidades urgentes que nosotras mismas en este en este grupo de trabajo podemos acatar ¿no? o podemos eh, dar solución. Entonces nos damos cuenta de que en esa en esa serie de necesidades urbanas diagnosticadas por la coordinadora aparecen algunas que de alguna forma bueno pues son interesantes para nosotras como puede ser la atomización de este barrio. ¿no? Es decir, eh, este área mejor dicho, está conformada por tres barrios, que son el barrio de Bilbao la Vieja, un barrio con un fuerte carácter obrero y minero, no? el barrio de San Francisco, un barrio con una gran acogida de población inmigrante y con una gran multiculturalidad y con una gran agitación cultural también, y luego el barrio de Zabala, que es un barrio también con un fuerte carácter obrero, pero también vinculado a la construcción de, de las vías ¿no? de, del ferrocarril. Entonces decimos, bueno, es, existe una atomización de esos tres barrios y a nosotros nos gustaría conectar esos tres barrios, de alguna forma, ¿no? a través de algún tipo de itinerario. Y luego, por otro lado, nos damos cuenta también que debido a la configuración de las calles, a la estrechez de las aceras a la cantidad de, de personas inmigrantes que están ocupando el espacio público y sobre todo inmigrantes eh, hombres, vemos que la calle eh, de alguna forma está eh, que la mujer en la calle no existe. ¿no? Y sobre todo la mujer inmigrante en la calle es, es, es un elemento que, o sea, es una, es un, es un, son personas que no, que no, están. Entonces, jugando con, como con esas dos variables, empezamos a pensar en qué podríamos hacer, ¿no? Y una de las cosas que surge, con independencia de esas dos necesidades y que también creo que es importante como remarcar, aunque está fuera de este, de este objetivo de recuperar memorias, es una serie de recomendaciones para intervenir en el espacio público que se redactan en ese laboratorio y que de alguna forma eh, invitan a las tanto a las instituciones como también a los agentes sociales a que utilicen esto como una herramienta que les puede orientar a la hora de trabajar en el espacio público, ¿no? a la hora de abordar proyectos en el espacio público. Y luego nosotros eh, conseguimos convencer a la institución para que de alguna forma esas recomendaciones se pudieran sumar a ese nuevo plan comunitario. Nuestro objetivo ha sido, o nuestro logro ha sido poder incluirlos, pero desconocemos si luego la institución va a poder... Eh, llevarlos a cabo o, va a hacer, o les va a hacer algún tipo de caso, ¿no? pero bueno, eh, con, este, con, este, con esta experiencia aparte empezamos como a, a prototipar, a dar formato a algún tipo de intervención que pudiera dar respuesta creativa a través del arte y de la cultura a esas dos necesidades que detectamos previamente, ¿no? Entonces son una serie de sesiones de trabajo conjuntas donde de alguna forma ya sabemos claro que queremos intervenir en la calle, que queremos intervenir en el espacio público y que queremos conectar los tres barrios y que de alguna forma queremos, por otro lado, visibilizar a la mujer. Bueno, esto es una, uno de los prototipos, uno de los formatos que utilizamos. Otra de las cosas también que sumamos a, este, a esta experiencia y ya sabiendo que vamos a trabajar el ámbito de la recuperación de la memoria, es decir, de la visibilización de la mujer en el espacio público y de la necesidad de conectar esos espacios, es vamos a intentar invitar a agentes que ya están trabajando en el barrio para que nos cuenten un poco cuál ha sido su experiencia y cuáles son también eh, los saberes que tienen en torno a estos temas. Por tanto, algo que nos parecía fundamental es que eh, esas experiencias y esos conocimientos se dieran en, de, de, de primera persona, ¿no? de las personas que de alguna forma han estado participan, participando de forma activa en este, en, en, en, este, en este lugar. Para ello, el laboratorio tiene como unos espacios cerrados de trabajo intensivo, pero por otro lado, el laboratorio también hay momentos en los que se abre, se abre a aportar experiencias, como es el caso de Celina Pereda, una mujer que ha sido responsable de salud pública en, sí. en, este, en este territorio y que de alguna forma nos cuenta cuál ha sido su experiencia de trabajo durante más de 30 años, donde de alguna forma la violencia, eh, eh, la violencia ejercida sobre todo eh, a, hacia la mujer desde el ámbito de la prostitución y luego también la violencia ejercida... Eh, por, el, por el tema del consumo de drogas, que también ha sido un elemento potente, e importante y muy violento en este barrio, bueno, pues esta mujer nos cuenta un poco cuál ha sido su historia y cuáles son las violencias que se han ejercido durante estos 30 años en, estos, en este barrio. ¿no? Por otro lado, también la Asociación de Comerciantes, a través de una investigación que realiza, nos, nos, nos hace una visita guiada, eh, eh, por, los tres, eh, por, los tres, por las tres áreas y nos cuenta un poco también cuál ha sido la aportación de algunas determinadas eh, labores femeninas que se han dado en, en, en puntos muy eh, estratégicos y que de alguna forma han forjado el carácter y la identidad de estos barrios. ¿no? Bueno, pues con todos estos ingredientes salimos a la calle, a recorrer, a hacer la calle para, de alguna forma, impregnarnos y empaparnos de toda esa realidad que, aparentemente, está oculta y está invisible. ¿no? Y luego, por otro lado, también queremos sumar otros dos proyectos de otros dos agentes locales del barrio que también creemos que enriquece, ¿no? que, cuyo proyecto también enriquece y que, de alguna forma, me gustaría brevemente comentar. Este proyecto de dos investigadoras del barrio es un proyecto muy bonito a, mí, a mi juicio, donde es un trabajo de investigación, donde a través de los álbumes familiares de mujeres que habitan en, en, esos, en estos barrios, estas mujeres se acercan y desde la intimidad empiezan a recopilar historias ocultas de estas mujeres. ¿no? Bueno, pues estas dos investigadoras también quisieron aportar esas experiencias en este laboratorio. Y luego, para acabar también, eh, bueno, pues Pablo, otro artista del barrio, se nos acercó. Siendo conocedor un poco de que estábamos activando esta experiencia, nos envía un mensaje y nos dice oye, yo estoy aquí trabajando con el tema de las caminatas críticas, eh, pues estoy, estoy trabajando con las cartografías críticas, ¿creéis que puede tener encaje en este proyecto? Nos parece fundamental, es como se junta el hambre con la, con la necesidad, ¿no? o sea, es decir... Eh, es que es, es, es perfecto para este proyecto. ¿no? Pablo, por ejemplo, lo que realiza es, a través de esos recorridos peatonales, eh, empieza a trazar mensajes, empieza a, tra a trazar eh, palabras que de alguna forma resignifican también el espacio. ¿no? Caminando también contamos, contamos historias. Y todo eso nos permite ya sumar otra capa de complejidad más, pero que también enriquece al proyecto, cuando invitamos a una serie de artistas del barrio, mayoritariamente mujeres, a que colaboren con estas personas que están participando de forma activa en este laboratorio para identificar una serie de espacios, identificar una serie de temas, identificar también de qué forma se tienen que trasladar esos mensajes al espacio público. Es decir, aquí hay un momento en el que el artista trabaja con los movimientos sociales y con los vecinos para definir cuáles son los temas y cuáles son las formas de representación de esas historias ocultas. Y este es un poco el trabajo que hacemos. Es decir, en, ese, en esa última parte del laboratorio nos juntamos y decidimos en cada uno de los lugares qué historias ocultas vamos a contar, ¿no? porque esos lugares también, esas historias están muy vinculadas a esos puntos, a esos puntos concretos. Por tanto, otra de las cosas también que, que creo que es importante hacer y que es importante remarcar es que ha habido una parte de mediación y de acompañamiento, es decir, en el momento en el que ya tenemos identificados esos, esas piezas o definidas o construidas o materializadas, de alguna forma en nuestro imaginario, necesitamos contactar con esos propietarios de esas, de esas lonjas para contarles la historia también y para que ese proyecto transfiera más allá. ¿no? Y por tanto, bueno, ahí también hay un, proyecto de, un proceso de pedagogía, porque cuando nos acercamos de esos propietarios tenemos que empezar a contarles otra de la historia, ¿no? Y tenemos que empezar a contarles por qué en su, en su lonja nos gustaría contar esta, esta historia determinada y que esta historia ha sido de alguna forma definida y diseñada de forma colaborativa. Entonces, bueno, como, como resultado y muy brevemente os voy a como mostrar cuáles han sido algunas de esas historias que hemos querido reflejar y que hemos querido mostrar y que de alguna forma sirven también para contar y para recuperar la memoria de un espacio donde es curioso porque el arte de alguna forma en este espacio sensible y en este espacio que es previsiblemente... Eh, ...sensible a ser gentrificado, a ser elitizado, el arte es una de las herramientas que utiliza la gentrificación o el capital... ...de alguna forma para eh, mejorar esos espacios y hacerlos más atractivos. En nuestro, en nuestro caso hemos querido hacer lo contrario, es decir, hemos querido aprovechar o utilizar el arte... ...para recuperar esas memorias que de alguna forma se olvidan en esos procesos de elitización y de eh, gentrificación, ¿no? Por tanto, bueno, una de la, uno de los proyectos o una de las piezas que, que, que de alguna forma ha querido ser eh, transferida al espacio público es la historia de las, de las mujeres sirgueras. Historias sirgueras, mujeres que han sido invisibles, eh, que, han, que han sufrido muchísima violencia en sus cuerpos ¿no? porque, han, porque han desarrollado trabajos inhumanos ¿no? arrastrando esos barcos en esas zonas portuarias y bueno aquí nuestro pequeño homenaje a esas mujeres eh, olvidadas de la historia ¿no? o incluso también en una zona donde en un origen empiezan a sentarse los primeros prostíbulos en el siglo XVI que es en la plaza de los tres pilares que, pero que también a su vez hay unas zonas dedicadas a, la, a lavanderías a lavanderías públicas este artista junto con los vecinos Quiere mostrar de forma eh, no figurativa, pues de alguna forma, la vitalidad, eh, el acompañamiento ¿no? y la energía que aportaban esas mujeres, ¿no? Y que de alguna forma acompañaban o consolaban al, al, a los trabajadores de las minas y de los puertos. O también, en una zona muy concreta del barrio, bueno, pues hemos querido como, bueno, eh, visibilizar el trabajo de muchas eh, mujeres que han sido dependientas, ¿no? ...de pequeños comercios, de pequeños negocios que regentaban y que de alguna forma también eh, han construido la identidad de este barrio eh, tan popular ¿no? de, de Bilbao. O, por ejemplo, en una zona muy concreta, en, en la calle 2 de Mayo, en una zona donde la construcción de las viviendas tenía una calidad mayor, por ejemplo, que en, en el caso de Bilbao la Vieja... Eh, se empezaron en el siglo XVIII, creo que, eh, XIX, a principios del XIX, empezaron a asentarse pues, algunos burgueses de, del ensanche de Bilbao, ¿no? y muchas de esas viviendas, eh, la configuración, la distribución de esas viviendas, eh, también tenía un espacio dedicado a las empleadas de hogar. ¿no? Entonces, bueno, este ha sido otro de los homenajes a esas mujeres que también hacen trabajos eh, invisibles, en muchos casos, y que actualmente muchas empleadas del hogar, que trabajan en viviendas eh, en el ensanche de Bilbao, viven en esa zona y este ha sido como nuestro pequeño reconocimiento, nuestro homenaje, eh, representando una figura casi divina ¿no? que de alguna forma representa esa capacidad vamos eh, eh, todopoderosa que tienen estas mujeres para hacer un montón de cosas a la vez. ¿no? O, por ejemplo, otra de las piezas hace referencia al primer restaurante de, de Bilbao, regentado por mujeres, que se llamaba el Amparo. Y de alguna forma también el amparo fue previamente un lugar donde se acogía, ¿no? O sea, se.. El amparo previamente fue como un espacio de, de amparar, de, ¿cómo se dice? de, de proteger, de cuidar, ¿no? A personas que tenían dificultades o que estaban en riesgo de exclusión social y que luego se convirtió en un restaurante, ¿no? Bueno, pues también homenajear a esas mujeres que han estado detrás de esas cocinas eh, preparando comida para un montón de. De, de personas y de hombres de, que trabajaban ¿no? en, este, en estos territorios. O incluso también eh, investigaciones aportadas por esta asociación de comerciantes nos hablan de que eh, en Zabala hubo un grupo de mujeres que de alguna forma participó en el primer sindicato de mujeres eh, que de alguna forma se fundó en, en Valencia, creo, en 1911, que era el, el sindicato del, de la aguja, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nuestro pequeño reconocimiento a esas mujeres invisibles que de alguna forma han sido en muchas ocasiones víctimas ¿no? de, de esa violencia, pero que, bueno, pues que de alguna forma también queremos, queremos que sean homenajeadas, ¿no? Y bueno, estas, estas representaciones, estas piezas, están ubicadas estratégicamente en, esos, en, en esta área que de alguna forma conforman, o con, no que, que son los tres barrios. ¿no? Y claro, como uno de nuestros primeros objetivos era generar un recorrido que conectase también esos tres barrios atomizados, otro de los resultados del proyecto han sido el desarrollo, el diseño de cuatro rutas que conectan esas diez intervenciones pero que a la vez conectan esos tres barrios ¿no? rutas que al trazarlas generan mensajes y generan mensajes que tienen una vinculación también con lo femenino y con lo positivo ¿vale? rutas que de alguna forma al ser trazadas representan la palabra besazo representan la palabra gorafaldas representa la palabra cabía cabía significa eh, nido espacio de acogida espacio de protección y luego este último la ruta bay además de hacer una referencia a lo positivo quiere contar otra historia y quiere resignificar también eh, la, la, la connotación negativa o la imagen negativa que tiene esta esta zona de Bilbao esto esto esto es real y no es y no es la primera vez que ocurre vale o sea esto no esto no lo he dibujado yo eh, muchos eh, espacios eh, muchos alojamientos eh, hosteleros de Bilbao eh, de alguna forma invitan a sus, eh, a sus visitantes a no recorrer este espacio, ¿vale? Entonces, frente a este no, nosotros hemos querido representar, ¿no?, con esta, esta última caminata, ese sí, ¿no?, de alguna forma dignificando o lanzando una imagen positiva eh, y rica de este territorio. Y luego, para acabar, eh, otra de las cosas que también nos gusta contar de este proyecto y que sale, sale de alguna forma más allá de nuestro trabajo ha sido como el pozo de afecto que ha dejado este proyecto no este proyecto que ha sido prolongado en el tiempo y que a través de, eh, de un proceso eh, violento a su vez eh, ha podido o ha facilitado eh, la, profundizar relaciones con otros agentes sociales del barrio ¿no? me refiero a que bueno pues una de las piezas... Que más, nos, que más nos gustaba, ¿no? porque con más afinidad teníamos, más, ¿no? más, con, más, más, nos, más, más, más cariño le teníamos, pues fue de alguna forma atacado, ¿no? eh, sobre todo porque eh, había determinados colectivos sociales que entendían que este tipo de piezas vinculadas al arte y al muralismo eran peligrosas y que eran un claro ejemplo. ¿no? de los procesos de gentrificación y de elitización y de turistificación, ¿no? que estaba de alguna forma sufriendo el barrio. Y aun estando completamente de acuerdo con los mensajes de, de, de, de alguna forma que se representan en la pieza atacada, lo más positivo, lo bonito de todo esto fue que la asociación donde de alguna forma nos había cedido la persiana para poder intervenir, automáticamente, de forma independiente, se moviliza y nos invita a los vecinos a rehabilitar esa pieza. Porque entienden que la memoria de esas mujeres tiene que estar presente en ese espacio. Os un poco como actores de esa gentrificación, os lo quiere decir como... Estabais sí, sí, a sí. De que no se la intención? Eh, somos conscientes de eso y, y en, durante todo el laboratorio ha habido reflexiones en torno a eso. Es decir, nosotros somos agentes gentrificados pero gentrificadores a la vez. Porque, bueno, de alguna forma nosotros somos eh, activistas. Pero también trabajamos en el barrio, o sea, somos, somos como un todo conjunto, es decir, vivimos en el barrio y trabajamos en el barrio. Y somos conscientes de que muchas de nuestras acciones o muchos de nuestros proyectos eh, pueden ser interpretados o pueden ser incluso instrumentalizados por el capital para luego poder, de alguna forma, favorecer este tipo de proyectos de elitización. Somos conscientes. Es algo que de todas formas es un debate súper bueno. Sí, bueno. Podríamos estar aquí a dedicarle toda la tarde al tema de la gentrificación en barrios como estos, ¿no? Pero que es un debate que tenemos en la propia coordinadora de grupos de, de los barrios altos que aplica pues, a mucha colectividad social de, del barrio. Y realmente, claro, en la, en la gentrificación eh, somos conscientes de que, aun siendo vecinos de toda la vida del barrio, eh, prácticas como las de la innovación social o del arte público juegan determinado papel, pero también la multiculturalidad del barrio juega como un elemento tractor, ¿no? que, que genera como una especie de aura eh, que atrae ¿no? determinados eh, eh, flujos. ¿no? Entonces, es algo... De la que es muy... O sea, estás ahí como en la línea de la bala en en en en en fina entre en sentirte como alguien que está trabajando porque el barrio no entra en esas dinámicas o intentar resistir de alguna forma ese tipo de dinámicas y por otra parte ser consciente también de que de alguna forma eh, todos o casi todos los que estamos en el barrio jugamos en mayor o menor medida un papel también eh, gentrificador, ¿no? Los agentes culturales, los artistas, los hosteleros... Bueno, pues mucha gente que está trabajando también a favor de mantener esa multiculturalidad del barrio, ¿no? eso también. Yo lo veía muy interesante la, la, la divinidad de esa ah. mujer, porque, claro, te, te reenvía precisamente a otras divinidades de otros espacios y al mismo tiempo es como. Bueno, sé, son todo eh, utensilios que utilizan a la limpieza o sí. cosas de ese tipo, ¿no? Sí, el trabajo, el gimnasio, sí. sí. Incluso fue bonito porque, las, de alguna forma, las personas que participaron en la, en la toma de decisión de, este, de esta pieza eh, eran mujeres inmigrantes que están en una situación bastante complicada eh, pero que de alguna forma también eh, entendieron que la figura divina hacía referencia a muchas cosas, por un lado a, las, a la multiculturalidad ¿no? a esta figura de esta diosa hindú o no sabemos qué es eh, y luego también a, a, a esas mujeres inmigrantes que trabajan hoy en día en, como empleadas de hogar. ¿Cuánto tiempo el proceso? Porque has dicho que fue proceso largo? Pues do, casi dos años. ¿Y fue un proceso que nació de vosotros, que nació del ayuntamiento para dar, o de dónde nació? Eh, pues fue una mezcla de cosas, porque nosotros... Eh, todos los años organizamos un festival y, y previamente, igual, pues si, tenemos, si buscamos recursos, desarrollamos un proyecto, ¿no? un laboratorio, un workshop o lo que sea. Y de alguna forma eh, queríamos seguir continuando haci haciendo ese trabajo, eh, queríamos seguir intentando trabajar con el barrio. Y bueno, pues surge también el hecho de que nosotros queríamos desarrollar un proyecto en el barrio y de repente... La institución nos llama diciendo que están participando en un proyecto europeo y no saben qué hacer. Entonces, pues no, no, nos llaman y nos dicen, bueno, como vosotros trabajáis con comunidades y este proyecto tiene mucho que ver con esto, pues bueno, pues ¿por qué no hacemos algo juntas? ...y bueno, con la complejidad que eso lleva, ¿no? De todas formas, ya veníamos trabajando... ...justo antes de activar el proyecto... ...nosotros estábamos eh, diseñando la metodología de trabajo... ...de la Coordinadora de Grupos... ...para extraer todas esas propuestas de mejora del barrio... Eh, ...digamos que en paralelo el proceso participativo... ...que estaba desarrollando el Ayuntamiento... ...y que no estaba del todo legitimado por la Coordinadora... ...la Coordinadora que su propio proceso participativo a partir de unas demandas históricas, eh, bueno, pues que ya están como encima de la mesa y quería no abrir como otro espacio de apertura más al barrio todavía para seguir alimentando esas demandas históricas y de alguna forma recogerlas de forma un poco ordenada para trasladárselas al ayuntamiento. Justo cuando estamos en ese proceso es cuando eh, Human Cities, que es ese proyecto europeo, eh, sí, sí, sí, sí. cae también en alguna parte. La administración no sabe qué hacer con eso de. Claro, la, bien la bien Administración bien de no sabe muy bien qué hacer con un proyecto que exige participación ciudadana, diseño colaborativo y trabajar un poco la ciudad a escala humana. ¿no? Y bueno, ahí es donde nosotros eh, intervenimos y. Mm. Pero bueno, estos debates de quién soporta o quién promueve hemos, los hemos tenido en muchísimas ocasiones y una de las cosas que de alguna forma hemos reivindicado cuando hemos hecho una devolución de todos estos resultados es hacer esa reflexión sobre de quién es el proyecto, ¿no? Porque claro, la institución siempre quiere colocar sus logos, entonces nosotros hemos tenido que mediar y decir bueno, pues si colocáis vuestros logos vamos a colocar los logos de todas las asociaciones y colectivos que han participado, ¿no? Y bueno, pues ahí también ha habido debates interesantes en torno a eso.